¡Suscríbete Hola, soy una pera. Hola, soy una manzana. <risa> ¿No pareces muy feliz? No, manzana, no lo soy mucho en estos momentos. Pero estás en una fiesta, ¿por qué no eres feliz? Porque soy la ex de la novia y tengo el corazón roto en mil pedazos. ¡Vaya! ¡Qué putada, ¿no? Ya. Yeah. Hey. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo una cara? Bueno, sí. ya ves. La vida que me bebiendo, ¿eh? A ver, no hay otra cosa mejor que hacer. Bueno, que... no sé, mira, te voy a preparar una cosa, vale, suena un poco así como de coña, pero es que hemos formado un comando y estamos buscando posibles víctimas para, para amigas y tenemos una amiga que yo creo que le interesa dónde está eh, se acaba de entrar, está, está por ahí no está está allí <ríe> que no sé que esto es un poco todo de cona, pero uh -huh. te apetecería conocerla hablar con ella o, no sé decirle algo así o sea, sí. para que no se puede nada no También sí tanto... claro pues bueno no sé que pues no sé, te la presentamos te acercas tú yo mismo. ¿Te tú? mucho? Sí. Ah, guay, tía. Hola. Hola. ¿He hablado con tus amigas? Sí, ya ves, están un poco locas. Ya, ya veo. Oye, ¿quieres que vayamos un rato al baño? Bueno, como tú quieras. levantar durante un rato. Están todas muy ocupadas, ¿verdad? Sí, en su Pues eres bastante buena. No te había visto nunca. ¿Vienes a Sueca? Vaya, gracias. Tú sí que no estás nada mal. ¿eh? Mira, ahora nos enrollamos. Espera un segundo. Ah, ya. La tomo estos dos segundos y nos enrollamos. ¿Quieres? Bueno, yo es que soy un poco golfa, pero tú no tomes nada de esto, ¿eh? que se te ve mucha nota. ¿Qué pasa? ¿Te molesta Acabo enseguida. Es que no quiero hacer esto ahora. Vaya. Vale. No pasa nada, me tomo luego, me igual. Era solo para desconectar un poco. Solo quería que lo pasaran bien. Vamos a ver. No, si no pasa nada. Eh, no lo sabía, lo siento. A todo el mundo no le gustan las drogas. He puesto en una situación violenta. Haz lo que quieras. Pero, ¿qué te parece si salimos fuera un rato? Me dejó hace año y medio. Y ahora se va a casar con esa otra tía. ¿Crees que hubiera funcionado entre vosotras? No sé. Ahora nunca lo sabremos, ¿verdad? Bárbara, ¿por qué te emborrachas todas las noches? Yo antes era como tú. De hecho, era aldeta. Entrenaba ocho horas diarias desde los doce años. Se te nota. Pero me lesioné hace tres años y no pude ir a los campeonatos del mundo en París. Además estaba en el armario. Me dio mucha rabia. Y empecé a salir, beber, malas compañías... Sí. ¿Qué haces mañana? Como tú no has querido enrollarte conmigo... Amaneceré en la cama de la tía que me lleva a su casa esta noche. Muy bien. Y cuando salgas de su casa, me gustaría mucho enseñarte cómo me quito yo el estrés. ¿Tú tienes estrés? A ratos. Pues no lo parece a primera vista. Si nos vemos mañana, tendré oportunidad de explicártelo. Vale, trato hecho. Los ángeles están. Entre las luces del fiestón Una misión de salvación Tenía roto el corazón